Hola, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, aquí de la Fica y Conquista, otro jueves más, otra semana más, dándoles buenas nuevas de Reino los Cielos. Hoy hay una palabra que nos trae el Señor. Esta, eh, la, la palabra de esta semana se llama Las abejas. Tú dirás por qué se llaman las abejas. Bueno, te invito a que escuches toda esta emisión y siempre dándole la gloria y la honra a los amados para el es El Señor lo ha titulado a Las abejas, precisamente porque las abejas tienen un aguijón, se ha visto ese aguijón y cuando te pican. Uh, si fuera la eh, esa, esa aguijón fuera como la punta de una flecha y lo has visto bueno mira que cuando una abeja te pica eh, eh, su, su aguijón o esa flechita y eh, cuando te pica a un ser a un ser humano o, o otro insecto otro animal ese aguijón o llamémoslo esa flechita al salir de ellas queda parte de su intestino se sale es, es un, eh, un, un instinto de la abeja. entonces cuando intentan salir part, una vez más parte de su intestino sale entonces el señor hoy nos invita a con esta con lo que pasa con las ovejas con las abejas que asimismo sucede con el ser humano desafortunadamente una vez más cuando te pica al ser humano o un insecto, ese quijón, esa flecha, como llamámoslo, ellas trata de salir. Y cuando salen, eh, parte de su intestino se sale y al, y al ratico muere. Entonces, el ataque puede dañar a su víctima. Eh, en las ovejas eh, es algo del instinto del insecto, una vez más. Y te, estaba diciendo que, que lo mismo pasa con el ser humano. Muchas veces, muchas personas que viven todo el tiempo eh, con, tratando a las personas con rabia, eh, con chisme, a ah, rencor, a ah, odio, hiriendo a las demás personas con su forma de ser, con su forma de actuar, con su forma de comportarse. Y es por eso que el Señor, en esta semana, mis hermanos, en la gloria de la fe que conquista, el Señor está diciendo: Tú eres una es de esas ovejas, de esas abejas que realmente ponen ese aguijón, ponen el, como llamamos esa flechita, sales. Y, y a ratito te mueres en lo espiritual cada día más eres esa persona que tiene rencores eres esa persona que tiene el chisme esa persona que tiene uh, in, uh, uh, cosas que igual de ayudar a los demás como que destruyen y es por eso que el Espíritu Santo nos dice en esta semana todo esto puede molestar a su víctima pero te, mira lo que nos pone el Espíritu Santo una punta que nos da eh, en esta semana una reflexión, pero siempre termina siendo víctima de su propia maldad. Aquella persona que quiere hablar de, de, de otro siervo, de otro hijo de Dios, ¿qué pasa? Terminan amargadas, terminan tristes. ¿Tú has visto esas personas felices? Claro que no. Terminan como esa abeja. Con esos intestinos, se les sale parte de sus intestinos y con el tiempo van muriendo en lo espiritual. Mira que, el, el Espíritu Santo, eh, mira lo que nos da un punto muy importante. Mira si hay felicidad en aquellos que, que viven así. Y nos pone dos puntos. Sigue, sigue tu vida siendo el bien sin importar de lo, que, de, lo, de lo que pase. No te rindas o desistas de tus metas por personas que disfrutan entrometiéndose en la vida, en la vida ajena. Eh, perjudicando a los demás. Ellos siempre terminarán mal. Y ya tocando esa introducción, el Señor nos lleva a, en esta semana a, a Génesis, en el Antiguo Testamento. El capítulo 4 del versículo 1 en adelante nos habla de Caín y Abel. Y vemos que hay muchos caínes que están poniendo sus aguijones. Vemos muchos caínes que están poniendo sus costos igual de ser esos abeles. En el nombre poderoso de Jesucristo.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 trajo del fruto de la, de, de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel tra trajo también de los uh, primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró geo al Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has enseñado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Ahí comienza ese aguijón, poner eh, en, en, en esa víctima ese rencor, ese odio, hiriendo a las demás personas. Y dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está en la puerta. Con todo esto, a ti será, a, a, perdón, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que, que, que estando ellos en el campo, Caín se le levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y continuó ahí hablando sobre él todo lo que hizo y el Señor le estaba diciendo, ¿dónde su hermano? Vemos hermanos, desafortunadamente en los caminos de Cristo, que son muchos caídas, que son, esos, que son esas, ave, esas abejas poniendo esos aguijones. Y cuando salen, se llevan todo ese rencor. Y yo le hice, de pronto puedes eh, herir ese haber, lo puedes lastimar. Pero sabemos que lo que tú hiciste va, va a estar en, en tu mente y va a llegar a tu corazón. Y en tu corazón va a haber odio, rencor. Y hay que dejar todo ese odio, ese rencor, mi hermano, mi hermana de en la gloria de la fe que conquista. Si vas a tener ese odio, ese rencor de tu pasado, de, de, de eso es lo que pusiste, de aguijón, para lastimar a otros, te digo que estás por mal camino, corre por tu vida, corre por tu alma, o habla con tu pastor, habla con tu líder y dile, esto es lo que me está pasando, necesito ayuda, necesito, necesito salvar mi alma, para que te direccione y realmente no sigas poniendo esos aguijones en, eso. en el nombre poderoso de Jesucristo. Mira que hay un salmo que dice, el Salmo 25, 19. Mira a mis enemigos, que son muchos, y con odio violento ah, me detestan. Muchas veces vamos en los caminos de Dios. Muchas veces tú estás haciendo lo que el Señor está diciendo, pero muchos quieren poner esos guijones y quieren poner ese odio. Quieren te Quieren, quieren hacerte, hacerte sentir mal y crees que lo que estás haciendo no es lo correcto. Pero tú sabes en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, en tu alma, cada día, el Señor se está perfeccionando en cada día. Tú estás haciendo ese Abel, estás dando lo mejor para el Señor. ¿O eres ese caín que quiere servir a los demás hermanos? ¿O eres ese, ese caín que quiere prácticamente poner ese aguijón y que se salga lo que has trabajado por mucho tiempo en acabar eh, lo que tú, como hicimos en Colombia, en lo que, haces con lo, lo que haces con las manos, lo destruyes con los pies? Entonces, mi hermano, el es una querido oyente. Televidente, mira lo que nos dice también eh, la hermosa palabra en Tito 3.3, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos, de deleites y placeres diversos, viendo en malicia y en envidia uh, aborrecibles y odiándonos unos a otros. En un tiempo lo hicimos, en un tiempo éramos poniéndonos a en las demás personas y no nos importaba, pero hoy, que, hoy en día que conocemos a Cristo, todo nos fortalece. Hoy en día, que conocemos la verdad y la verdad nos está haciendo libres, realmente estamos entendiendo que todo lo podemos en Cristo. Hoy en día, que sabemos quién es el camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús para llegar al Padre, eh, más claro nos lo dice la Palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Mirá que una palabra también que nos habla, algo parecido, en Génesis capítulo 37, versículo 4, cuando José... Uh, es vendido por sus hermanos y, y, y hablaron cosas mal de él y dijeron cosas mal, malas de él y le tenían odio, rencor y pusieron ese aguijón. y cuando ellos la sacaron ese aguijón de sus vidas eh, se fue parte de, esos, de, de lo que habían crecido de pronto en, en el espíritu y se sintieron celos, envidia por esos Abeles, por esos, por esos, por esos José, por ese José no sé cuántos Josées, cuántos abeles nos están viendo hoy, pero el Señor está diciendo: si tú eres de una de esas abejas, comparándolo, haciendo, haciendo esa comparación o, eh, en, en la parte humana de ese odio, de ese rencor, de, de, de ir viendo a las demás personas, destilando odio, te digo que pon un stop, pon un pare Ya no más, le dice el Señor, llegó el momento que tú seas una abeja, haciéndome sus ofrendas de ser ese José que realmente está comprometido ir más allá. Tú quieres, gober, tú quieres gobernar, de pronto ir a unas empresas donde no, no, te cono, no, no, no conocen de mí, bueno, el Señor te está preparando para algo, mi hermana, mi hermano. Pero si tú estás sembrando odio y realmente llenándote de, de, de ira en tu corazón y siéndose Caín, que el Señor después, después te va a decir ¿qué hiciste? ¿por qué...? sembraste odio en tu hermano? ¿Por qué sembraste envidia en tu hermano? ¿Por qué? ¿Dónde está tu hermano? De pronto no lo mataste eh, físicamente, lo, pero lo mataste espiritualmente. Está diciendo el Señor. El Señor te está a decir, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está esa hermana que yo te encomendé? En el nombre poderoso de Jesús siento su presencia hay un proverbio maravilloso que nos dice el Señor, el odio uh, sus, uh, sus, uh, suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. El amor, Dios es amor, Dios es vida. Y eso es lo que nos habla desde Génesis al Apocalipsis, de que es trata la Biblia, de que Dios es amor. Que por amor dio a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que él pagará por todos nuestros pecados. Si Él los pagó, ¿por qué nosotros no podemos, a, a, aunque sea de esa gracia que recibimos, dar de esa gracia? En el nombre poderoso de Jesucristo. En el primera, primera de Juan 4:20, mira cuando nos dice. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien Dios ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Entonces, si tú dices, si tú vas a, la, a tu templo, si tú vas al lugar donde tú congregas y dices, amo a Dios, pero si estás haciendo como ese Caín, o como los hermanos de José, y si estás poniendo ese quijón y, sacan, y poniendo esa, esa envidia, ese rencor, a los demás hermanos, mi hermano, estás, como lo digo, y con todo respeto, estás perdiendo el año, como siempre lo digo. Entonces, hay que comenzar a autoevaluarte. Tienes que mirar realmente qué está pasando en tu vida. ¿Para qué? Para que siempre la gloria y la honra al Señor diga, Señor, perdóname por todos los pecados. Como lo decíamos hace unos, hace unos minutos en, la, en Tito 3.3, porque nosotros también en otro tiempo éramos desobedientes, necios. Entonces, ya para ir terminando a Mateo, en el Evangelio de San Mateo 10.22, Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que per persevere hasta el fin, ese será salvo. No importa lo que te digan, no importa lo que te, si, critica, si te critican, si, si, si, si te dicen que eres fanático, que eres loco, pero si estás haciendo las cosas bien y sientes en, en tu corazón una paz una tranquilidad, date por servido, date por servido que el respaldo de Dios va a estar en tu vida. Para, eh, eres ese Abel, eres ese, ese José que va a estar en esa empresa, va, va, no vas a ser el de pronto el CEO o el gran gerente, pero va a estar, vas a estar como un supervisor pero declaramos que puede ser un gerente, que te puede poner el segundo en mando en esa empresa, o en esa familia, o en ese hogar, o donde el Señor te envíe. En el nombre poderoso de Jesucristo, siempre dándole la gloria, la honra a nuestro amado Padre Celestial. Y mi hermano, de cristianos en la gloria de la fe que conquista, te identificas como esa, como esa abeja, eh, eh, con su guijón, en, entierra ese odio, entierra ese rencor, entierra esa, esa envidia, y cuando lo saca, te llevas todo con ella y quieres servir a los demás. Bueno, el Señor te invita que si lo estás haciendo, una vez más, perdona que estoy repetido, pero no lo sigas haciendo. Porque si estás haciendo daño, no eres, no, no le estás haciendo daño a esas personas, sino eres tú mismo. Entonces, mírate, explora tu vida, explora tu mente, tu corazón. Dile al Señor, estoy fallando, ayúdame. Y una vez más, Vean tu pastor, tu líder, que se vean direccionándote y llevándote realmente a esos niveles sobrenaturales. Pero si tú ves que en el lugar donde estás, eres, te estás volviendo cada día más como un caín, hay que tener mucho cuidado. Mis hermanos de custeamos en la gloria, en la fe que conquista, nos veremos en otra misión. Siempre dándole la gloria, la honra y el poder al Señor, porque recuerda estamos en la gloria para hablar de Dios. Bendiciones.